Sin ti es muy difícil vivir Te lo hubiera dado todo Te tuve allí, a mi lado No supe retenerte, te dejé ir Olvidarse esta larga noche es imposible Olvidar tu mirada al marcharte. Cada historia termina de otra forma. Se veía tu tristeza en la sonrisa. Tampoco podré olvidar aquella mañana. Mis penas eran grandes insoportables. Habías pasado una bella noche conmigo y te marchaste así, esto es insoportable. Sin ti es muy difícil vivir, te lo hubiera dado todo, te tuve allí a mi lado, no sube retenerte, te dejé ir. Me ha quedado esa larga noche, me ha quedado marcada tu cara. Saliste sin decir nada, ni un reproche. Simulé una sonrisa, noté que me abandonaba. Hoy sentado aquí solo con mis recuerdos Hoy no veo la manera de olvidarte Estás en el salón o en la terraza Estás en todas partes, no sé lo que me pasa Sin ti es muy difícil vivir Te lo hubiera dado todo